Hola a todos, tengo algo muy importante que compartir. El canal ha alcanzado los mil suscriptores. Es muy buena noticia y lo primero que quiero hacer es agradecer a los suscriptores su fidelidad y también a todas aquellas personas que han estado dándonos aliento durante todo este tiempo. Y por supuesto también a toda la familia, los amigos, los colegas y los clientes que han estado ayudándonos durante este tiempo. A vuestra salud. ¡Salud! Y también a esos pocos escépticos les quiero mandar un mensaje especial en un día como hoy. Es broma. Así que para celebrarlo me voy a tomar un par de semanas de vacaciones. Pero también voy a dejar grabado un vídeo sobre cómo están organizados los contenidos en el canal, las distintas listas y aquellos vídeos que han funcionado mejor por el tema que sea. Un abrazo.